Siempre recibí de, de mi mamá muchos consejos. Ella me dijo, lo que sea que vayas a estudiar, lo que sea que decidas hacer en tu vida, eh, lo único que te pido es, hazlo con compromiso, con dedicación y hazlo lo mejor que puedas hacer. Hubo una maestra que justamente era de Zapopan, muy cariñosa y con un gran sentido... Eh, pedagógico, que fue mi maestra en segundo, segundo y tercero de primaria, sino de Rosa Irene Ramírez. Ella era, además, eh, oriunda del pueblo de mi madre, de, de Ayutla, Jalisco, y la recuerdo mucho porque, además, ella cuando nos estaba eh, dando clase, empezó a padecer eh, de algunos dolores de espalda que finalmente la llevaron a, a, a vivir. Eh, atada a una, a una silla de ruedas. Ella no perdió su entusiasmo, no perdió sus ganas de cumplir con esta, con esta vocación y es una gente que me, que me marcó mucho y a la que recuerdo con muchísimo cariño.